En este vídeo vamos a ver las guías de evaluación para las tareas. La mayoría de actividades del aula virtual permiten que se califiquen a través de una puntuación o de una escala. Y en el caso de las tareas, además de, además de esta posibilidad de calificar con una, una puntuación o con una escala, además podemos elegir entre un método de calificación que sea el simple directo, es decir, donde nosotros ponemos el valor, o una guía de evaluación o una rúbrica. En este caso vamos a ver el uso de la guía de evaluación. Vamos a guardar los cambios a mostrar y a continuación nos va a aparecer la configuración de la guía de evaluación. Como no tenemos ninguna creada en estos momentos, pues la vamos a empezar de cero. Nos va a pedir el nombre, pues por ejemplo, guía de evaluación para informes de reflexión, por ejemplo. Estas guías la podemos reutilizar en distintas tareas, ¿vale? La descripción no es necesaria. Y lo que nos va a permitir la guía de evaluación es utilizar una serie de criterios para calificar estos trabajos o estos entregables. De tal forma que si somos varios docentes a la hora de calificar, pues que todos usemos los mismos criterios. Pues vamos a ver el primero. Vamos a decir presentación y una descripción que sería lo que verían los estudiantes. Ejemplo, seguir las indicaciones para clase, clase portada y formato especificado. Y ahora un texto que solamente van a ver los docentes. Pues en este caso sería, vamos a decir, un punto portada, un punto. 4 del fichero, 3 puntos por el resto de la presentación. No serían indicaciones, solamente veríamos los docentes. Puntuación a la vamos a decir que vamos a hacer un 5. Y bueno, aquí podemos ir añadiendo criterios. Si lo lógico y lo recomendado para que sea lo más sencillo para nosotros y para los estudiantes es que la suma de los valores máximos de cada criterio coincidan con la calificación de la tarea. Es decir, si esta tarea, como vimos antes, la dejamos como con un 10, pues que la puntuación de cada criterio, pues, por ejemplo, sea 5, el siguiente criterio sea 3 y el siguiente sea 2, tenemos 3 criterios, pero que el total sume 10, es lo recomendable. ¿Qué pasaría si no es así? Por ejemplo, tenemos este criterio de 5 puntos y ahora ponemos otro criterio que tenga 3 puntos, que suman 8. Pues simplemente la, el estudiante que tenga 8, pues se va a recalcular y le pondrá un 10, que sería lo máximo. ¿vale? El propio sistema se, en, se encarga de hacer ese cálculo. Vamos a poner otro criterio, como puede ser... Mmm, desarrollo trabajo, descripción para los estudiantes, Esto valorará la originalidad de la idea, la profundidad, profundidad en el desarrollo de la misma. Vale. Y ahora de cara a los eh, docentes, pues vamos a indicar, eh, repartir 3,5, bueno, vamos a dejar así, 3,5 para la idea y 1,5 para el desarrollo de la misma. Y la puntuación máxima de este criterio, pues también va a ser un 5. Podemos seguir añadiendo criterios, pero bueno, vamos a dejar estos dos. Comentarios predefinidos. Esto es una, una funcionalidad opcional. Y aquí lo que pondremos son eh, respuestas predefinidas que después nos van a servir para calificar de forma más rápida y dar un feedback a cada estudiante. Estos comentarios, pues lo ideal es que sean algunos pensados en, para este criterio y otros pensados para este criterio, por ejemplo. Eh, vamos a ver su indicaciones nada, ah, falta la portada eh, pero el resto de eh, pero el resto del trabajo eh, cumple los, los requisitos, requisitos de presentación vamos a poner este vamos a ver otro comentario que sea eh, formato del fichero no es el adecuado, pero eh, el resto cumple las opciones de presentación. Ahora, aquí podemos ir creando una serie de respuestas habituales que usemos con los estudiantes, ¿vale? que podemos ir añadiendo las que queramos, pues de este criterio, de este otro criterio, y vamos a dejar estos dos. ¿vale? Lo, si queremos usar esta opción, pues lo que sería pues tener las respuestas predefinidas tanto para este criterio como para este. ¿Vale? estas dos opciones. La primera, bueno, las dos vienen marcadas. Quiero mostrar a los estudiantes estos, estas descripciones que estamos dando para ellos. Bueno, porque a lo mejor no queremos que los vean. Los desmarcamos y no queremos que los vean. Y lo mismo, queremos que los estudiantes vean que este criterio vale 5 puntos y que este otro criterio vale 5. que esto sí, pero vamos, no queremos que ellos vean el desglose de cómo están repartidos esta puntuación, ¿Vale? Porque esto lo van a ver antes de entregar la tarea. Lo verían cuando acceden a la información de la misma. Vamos a dejarlo así y ya tendremos la guía de evaluación lista. Que, si la hubiésemos dejar en un borrador, podemos seguir trabajando en ella más adelante. ¿vale? De cualquier forma, si a lo mejor queremos hacer un cambio en esa guía, pues venimos a la, a la tarea, vamos a la ruedita y definir guía de evaluación. Y aquí nos vamos a encontrar de nuevo y podemos hacer algún, algún cambio. Ahora, los cambios no cambia de nuevo, aunque no hemos, hecho, no hemos tocado nada. Y tendremos la tarea lista. Si yo ahora... Accedo como un estudiante, que sería este caso, actualizo, veo aquí la tarea, accedo a la misma, tengo la información habitual, la fecha, tiempo restante y veo los criterios que serían de presentación en el desarrollo del trabajo, veo las instrucciones de cada criterio para los estudiantes y veo la puntuación que va a recibir como máximo cada criterio, dado que esta información eh, indicamos que se dejase pública para el estudiante. Vamos a decir que ya el estudiante hizo el trabajo, o bien que a lo mejor es una es que, han, que han entregado en papel o que ha sido una actividad fuera del aula. Y yo como docente ya puedo hacerla, pasar a evaluar. Voy a todas las entregas. Y voy a, a corregir a este usuario. Voy a calificación. Y vamos a ver cómo se visualiza esto. bien pues Vamos a ver por un lado la información para el estudiante, para el criterio de presentación. La información para el docente. Y aquí tenemos los comentarios que podemos dar a este estudiante en concreto sobre este criterio concreto. Aquí nosotros podemos escribir lo que queramos, pero podríamos también echar mano a los comentarios que hemos dejado, pues, que no los guardé bien antes y, se, y lo dejé guardado en uno solo, pero bueno, lo, aquí tendremos distintos comentarios. Yo aquí también puedo usar una parte del mismo y hacer una modificación, ¿vale? Podemos aquí la puntuación de este criterio. Aquí lo mismo, puedo echar mano de las plantillas distintas que habíamos creado de comentarios por defecto. Aquí tuve un error y lo, lo, se me guardó todo en uno. No pasa nada. Le pongo aquí un comentario personalizado, le puedo poner hola Alberto, vale. pero lo demás ya lo tengo escrito. Le pongo una puntuación y listo. Vale. Doy, voy a, a guardar los cambios, estaría corregido. Y ahora si vuelvo como el estudiante y actualizo la pantalla de la tarea, pues ahora a ver, voy para abajo y ya tengo, el, ya tengo el, el trabajo evaluado. Tengo un 9 sobre 10 y del criterio de presentación que se tenía en cuenta este aspecto y tenía como máximo un 5, pues tengo 4 puntos y este es el comentario personal del docente. Y lo mismo con el otro criterio. Entonces, de esta forma podemos por una parte ser más transparentes con los estudiantes para desglosar los criterios en base a los que se va a corregir este trabajo, este documento, esta posición, lo que fuese, y además en caso de que seamos varias personas las que vamos a llevar a cabo esta calificación, esta evaluación, pues tenemos en común los criterios que tenemos que seguir para intentar tener un estándar a la hora de, de corregir y tener en cuenta los mismos criterios para la corrección.